Hola, hola, con nosotros aquí estamos comentando un día Santa Verna Y hoy venimos a Total War Troya, mis dos, Estamos en el ataque de Tebas Y la guarnición salió a buscarnos a nosotros Que ahora la cosa ha cambiado bastante O sea, el equilibrio de poder se ha vuelto a nuestra torna Reventaremos los ejércitos que queden Y luego entraremos, bueno, andando en la ciudad Así que vamos a por ellos Perfecto. Que bendita, bendita gorgona que llegó aquí para darnos estas tierras. Así, tal cual. Bueno, veremos a ver dónde despliegan ellos sus, sus posiciones, etc. Porque va a ser duro, duro, duro. Miedo me da un poquito, pero bueno. ¿Dónde están los refuerzos? A los refuerzos salen por allí. Uf, va a ser frontal. ¡Oh, qué guapada con el escudo y todo, tú! Esto en verdad es rollo un super titán. Ares, supongo. La armadura de un dios. No lo sé. La verdad es que no sé qué aspecto debería tener Ares. Entiendo que al ser el dios de la guerra debe ir súper emplacado ahí, bien puesto. Vale. Vale. Y, vale. Vale, perfecto. Vale, este va a ser nuestro primer grupo Nuestra melee Perfecto, ahora bien Proyectiles aquí detrás Estar juntos está bien, no pasa nada Y ahora vamos a hacer Este grupo 3 Aquí en este bosque Vale, y los centauros Los vamos a meter aquí detrás Y los avanzaremos hasta ese bosque, perfecto Bueno, a menos lo vamos a meter en el 5 Por tenerlo el enemigo está recibiendo refuerzos Vale, perfecto, vamos avanzando Vale, grupo 3 aquí Así, perfecto Grupo 4 aquí Estupendo, en el bosque, vale Maravilloso Que están tocados, en verdad deberíamos avanzar Frontalmente y bombardearlos oh, Vienen, vale, vienen Vale, el grupo 2 aquí Vale, no vamos a revelar Más unidades ¿Llegamos o no? Vale Grupo 3, avanzamos aquí Hay que colocarse en el costado no Grupo 4 aquí que sueles arquero tú. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, estamos. Es buen colapso, es buen colapso, es buen colapso. Vale, vamos a empezar a derivar unidades. Vale, vamos a meter un poquito de presión por aquí. Vale, ok, ahí estamos perfectos. Vale, vamos a meter el bufo de daño. Eso es. Vale, vamos a empezar a trabar aquí. Vamos a entrar con los. Con estos lanceros. Por este costado. Por aquí así perfecto esto está muy bien esto está muy bien vale vale vale me gusta me gusta vale vamos a darle caña aquí vamos a ir contra este otro héroe perfecto vale pues aquí si no nos queremos pegar más vale vamos a ver si podemos entrar aquí en este lado bueno visto lo visto vamos a cargar aquí vale vale vale vale vale vale vale vale esto está muy muy muy, muy bien Vale, normal que titubeemos, pero oye Vale, moral Ahí, perfecto, defensa a todos Maravilloso Vale, las ondas Las ondas, las ondas Hay que derivar, hay que derivar Está muy bien que hayamos entrado A chocar ahí, me gusta Vale, podemos derivar el grupo 3 Movilizar la otra zona Joder, es que con toda la morralla que tiene, tío Qué fuerte que no podamos, seamos capaces de entrar a matar en ningún lado, eh ¿Cómo están nuestros caballos? Vale, nuestros centauros más o menos están operativos Vamos a liberarnos de ese combate Evitamos que nos traben y vamos a ir a buscar unidades más baratas que podamos acabar de reventar nosotros fácilmente sin tampoco exponernos demasiado. El... Maravilloso, esto es perfecto. Vale, pues si podemos entrar plagando por aquí, perfecto. Vale, vale, vale, vale, es muy buena esta. Vale, uh, qué buena. Han hecho huida. Muy verero. bien los centauros, muy bien los centauros. Venga. Uf, vale. Es que literal, estamos haciendo lo que podemos. Estamos haciendo lo que podemos. Bien, los centauros están trabajando muy, muy bien. Me está gustando mucho. Vale, corre, corre, corre, corre Vale, nos reagrupamos Perfecto, vale, pues vosotros a molestar aquí Vosotros entrad cargando así Entrad cargando así Vale, muy bien Vale, esos guerreros, esos guerreros con guerreros Los tenemos que reventar mm, mm, mm. Seamos listos Vamos a tirar con las ondas A unidades que no nos importen mucho Vale, vamos a juntarnos, eso es Aquí qué tal vamos, perfecto Vale, vamos a meter, hay que reventar unidades pesadas Tú, si no, poco vamos a poder hacer? Venga, venga, venga, venga Es que están aquí todos puestos en la melee Pero sin colaborar ¿Cómo llevamos la vida de Agamenón? Bueno, más o menos está bien Uh, se ha metido la aristía, eh Su héroe, nosotros deberíamos poder activarla en breves Venga, movilizarse Ah, no, no. Aquí. Aquí. Vale. Nos veo repartir y no me gusta eso, ¿eh? Vale. Ah, menón. Sale ahí. Sale ahí, hijo mío. Vale, todas esas unidades más baratillas. Uf, uf, uf, uf, uf. es que tienen que ser cargas rapiditas vale vamos a meter estos tres aquí venga hacer daño con las ondas vale vosotros vosotros dios dios dios Agamenón. bailame un poquito Es que tenemos que pillar El eso. Enemigo está herido a tu Mierda, Gamenón herido. Esto es muy malo porque suelo es muy potente. Bueno, ya aprecio todas las unidades cuerpo a cuerpo que podía tener, así que. Bueno, no todas. Uff. Qué feo está esto, por Dios. vale vale bueno se aguanta se aguanta se trata de aguantar Nah, su héroe va a ser demasiado para nosotros una de tus unidades se ah, ha quedado wow. sin munición Car cargada lo que podáis literal otra cosa no os puedo decir Mierda, la vamos a perder porque no tenemos gente Nah, su héroe la verdad que, te, que tengan tres héroes nos ha dolido muchísimo a ver una buena carga ahí Uf tampoco va... vale maravilloso, esto es perfecto venga, si nos recuperamos entramos a combatir, eso es no, no es súper importante que recuperemos gente Vale, buena carga esa Venga, honderos Vale Nada, tiene muchísimo ejército y, y mucha, mucha, mucha armadura O sea, es que poco podemos hacer, ¿eh? Poco podemos hacer, las unidades pesadas están marcando la diferencia en esta batalla, pero bueno, de qué manera. Oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a quitarnos esta de, de carrotes que nos viene, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vale, bueno, está, está bajando, muy bien, me gusta. Vale, ha perdido la moral, venga, una buena carga aquí, una buena carga aquí, y nos quitamos unidades de en medio, perfecto. Oh, wow, oh, wow, oh, wow oh. ¿Por qué se está demoralizando a la gente así tan rápido, tú? ¿Vale? Oh, no no, no, no, no, no No podemos perder gente así tan fácil Dios Ese héroe nos está haciendo papilla Nah, el problema es que es el héroe O sea, mira qué pelotazo con el arco me... Es que me quita toda la vida No, nah, no, no se pudo ¿En serio se va a perder esto, tío? Ok, finalizamos batalla, pero mira, me parece súper injusto 500 bajas, 200, 58, 72 Este héroe, este héroe ha marcado la diferencia Muchísimo, muchísimo Es que pegaba un pelotazo con el arco y me reventaba Parecía artillería, tío, me reventaba 4 o 5 héroes O sea, de 4 o 5 unidades del batallón 170 bajas Vale, ok, la guarnición la hemos reventado Todo esto también Pero ahora, esperar a que vuelva Gameron Dios. Este cabrón del arco <risa> Vale, ok, vamos a por ellos Es que esto Alta, alta y tampoco te asegura que te lo ganes, ¿sabes? Vale, ok, con el ejército que hay Deberíamos ser capaces de poder hacerlo Hay que masacrar a los héroes Ya está Vamos a meter con las ondas Le vamos a meter presión, vale, a los garrotes Nos lo quitamos de encima y el resto, vamos a colapsar en los héroes, tío O sea, no, es que no deberían poder Hacernos nada Colapsando sobre ellos, vamos a tener un montón de bajas Pero deberíamos romperlos Dios Claro, deciden ellos Cómo desplegar o, o, No cómo, sino cuándo Puf, muchas pérdidas aquí, eh oh, aquí Vale, el batallón De nuestro héroe, aquí Vamos a meterlo en el grupo 1 Gracias Vale, Aquí está Fuerza de choque Y esta otra fuerza de choque Perfecto Y vamos El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale Ok Poquito a poco Vamos a por ellos Hay que colapsarles no, no, no tienen que ser capaces de aguantar todo lo que tenemos que llevarles. Yo pienso que vamos a poder. Pienso que vamos a poder. Uf, que no se ve nada. Dios, cómo va esta, ¿no? Infantería con espada y escudo. Que corre muchísimo más que la media. Vale. Que el problema vamos a tener es un dos héroes tío. Encima ellos han podido activar la aristía Y nosotros no, ¿sabes? Vale, las ondas aquí Vale, está bien no se mueve vale, esos guerreros con garrote antes de que lleguen tienen que caer el enemigo ha detectado tus unidades ocultas Dios, como aguantan tú A ver, venga, colapsamos aquí y ya está Vale Están atacando a tu héroe. Vale, colapsamos aquí Las dos lanzas, aquí Y vosotros dos Aquí, tú, aquí Bueno, vamos a tirarlo contra el héroe Vale, la caballería ¿Dónde la quiero? Vale, vamos a romper la melee Y estos nos los llevamos para allá. Vamos a romper esa melee Vale, vosotros cuatro. Aquí disparando, venga. Nada, nada, esta carga de caballería tiene que ser capaz de darnos la victoria, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien, venga, una segunda carga. Vale, ahí. Deberían estar consumidos, pero vamos. Vale, vamos a quitar el héroe de aquí. Porque si lo perdemos, van a ser muchas gafas y eso está feo. Ok, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Perseguimos, acabamos. Vale. Las lanzas nos las quedamos aquí. Vosotros aquí. Vosotros de aquí, vosotros de aquí vamos a derribar los centauros que vayan persiguiendo Y ya está Vale, tú, aquí, muy bien Vale, aquí ya Vale, vamos a coger las dos manzas y nos los llevamos para allá Estos están muertos Vamos a reventar ese héroe Vale, vamos a llevar las lanzas para allá y a ver si podemos acabar de destrozar ese héroe. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, la hemos podido salvar. Muy bien, muy bien. Buen trabajo. Vale, las ondas ya aquí. eso es. Cuerpo a cuerpo, este debe tener mucha menos potencia. Y a nosotros nos debe ir mejor. Muy bien, sí, no, ya está hecho. La victoria está al alcance de la mano. Vale, ya está hecho. Es que después de perder la anterior, tío, aquí ya vamos con una tristura muy mala. Pero bueno, bien, bien. Se aguantó. Se aguantó. Está bien, está bien porque ha sido... Un asedio potente Y ahora somos capaces de Entrar, asaltar y reciclar tropas Bueno, creo que vamos a ser capaces de La guarnición debería ser una risa Vale, si no estamos todos, sí, estamos todos. Si, si tienes Si los tienes cuadrados los a ¿Cómo que empiezan a titubear? Reventadlo Victoria, venga a, no, no. Ahora venganza. O sea. Todos aquí. Y si quiere que sobreviva. Si quiere que sobreviva. ¿Dónde está el desgraciado? Han hecho huida a tus guerreros. Me he hecho. Eh, ok. ¿Dónde está el pobre desgraciado? hinchadlo no lo veo huir. ahí está venga, a por él es este, ¿eh? es este que va tratando de ir ahí con el arco vamos a por él, hombre el resto, o sea, literal ha sido al resto, dejadlos este cabrón venga vamos gente, vamos no, los, no, lo tenemos que matar, tío, por dios. La otra de caballos... Vale, vale, vale sí, los centauros están llegando ya. ¡Matadlo! ¿Dónde está? No lo veo al pobre. Ahí, míralo, míralo, míralo. Eso es, eso es. Venga, venga. No lo veo. Venga, ah, míralo, míralo, aquí está. Uh, qué buena carga Vale Vale, para, Ah, lo tenemos ahí trabado, perfecto, perfecto, perfecto Lo matamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sufre mala persona Avance rapidito Ah, así es como tenía que ser Que no pueda huir y Es que se escapa Venga ahí, pinchadlo todos Merecido. Finalizamos batalla. No podíamos salir de este capítulo sin vengarnos por lo que nos ha hecho en la anterior batalla. Así que... Por la guillotina, a su casa y a otra cosa. Perfecto. Perfecto. Que ha muerto Agamenón, señores. O sea, estamos en lo que estamos. Es cosa seria, ¿no? Muy seria. Ahí. Ah, bueno, claro, porque no hemos matado a este Alimentos, bronce, reposición de bajas Un 4% Vale, pues no, un 4% Me lo quedo uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, vienen a buscarnos Los, estos son ¿No? Atina Los de Atina, vale Deberíamos reventarlos, ¿no? Lo único que me preocupa un poquito es esta pesada Pero teniendo esta gente Daño de penetración deficiente Uh, daño de penetración deficiente Uf. Vaya Ok, bueno Mandaremos estos a reventar A los lanceros ligeros y ya después de eso Vale, liberar batalla la verdad es que esa unidad es más para limpiar la morrayita que tengan ellos o para buscar eh, el flanco de, de la envolvente, hacer la pinza. O oh, está bien, trabajaremos con este, grupo, con este grupo de cuatro, el héroe más la milicia. Y luego por un costado llevaremos los garrotes y por otro costado las lanzas. Bien. Uff. Bueno, un cuello de botella así deja un poquito que desear. Vale. Grupo 1 aquí bast Bastante anchos Grupo 2 aquí, está bien Uy, Además tenemos la marcha de Hermes, tío Todos juntitos, por favor Vale, grupo 4 aquí Y ya luego con la marcha de Hermes nos abrimos Perfecto Vamos a dejar esto fijo y para adelante Venga, Dale a la marcha Vamos a pillar nosotros primero el bosque Sí No, no, no, no, al revés. Vale, perfecto. Además, bueno, el área está bien, ¿eh? El área es grandota, me gusta. Vale, los tres colapsamos aquí ya. Con el héroe vamos a chocar contra su otro héroe. Detectado tus unidades ocultas. Eh, vale, cargamos, cargamos, cargamos. Buah, si ¿sí podemos desatascar aquí antes de que nos revienten. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, su héroe, ¿cómo mete? Tus guerreros empiezan a titubear. Aquí vemos. Vale, vamos a derivar esto aquí. Venga, dos buenas cargas. Vale, huimos un poquito. Bueno, vamos a ver si podemos huir. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Qué bestia! Lina! A saber qué equipo llevaría. Dios, ¿qué, ¿qué en qué momento o cómo nos hemos equivocado aquí o que hemos hecho a ver la asignación, la asignación del héroe es una barrada no ah, bueno luchador sabes vale frenesí uh, uh, uh, uh, uh. vale con razón nos ha reventado Uf, vale es, está bien supongo Los guerreros se están reagrupando no, pues, no, que reventada tú Vale, ok, nada, replantearemos esto Pues que, que te pille un héroe de esos Nada, nada, nada, a nuestra casa, ¿sabes? O sea, cargamos aquí, pero no, en la carga nos revientan No, a nuestra casa Cuidado, Dios estás perdiendo mío. terreno La verdad es que nos ha reventado muy fuerte eh 49 pérdidas Qué pocos daños hemos hecho, tú. Brutal. No sé. O sea, estoy abrumado. Un héroe de estos. Te... Bueno. Lo plantas uno contra... hala Y a tu casa. <risa> sí, sí. Reventadito perdido. Madre de Dios. Vale. Creo que único nos fuimos a la guerra contra Elis. De... ¿Esto quién son? Agapenor. Es que queda aquí en este lado. Los Arcadios. Es que no quiero. Porque ahora mismo hemos perdido mucha potencia militar. ¿Y entre qué vienen los troyanos? ¿Y qué estamos en guerra con esta gente? Supongo que tenemos suerte de no estar en guerra con los Jonios también. Vale, nada. No, declinamos esto. Muchas guerras abiertas. Pilos. Es que único piedra. Venga, te la compro. Te la compro. Trecen. No sos. Vale. Defensor, veterano. No tenemos ningún luchador. Tú, Agamenón, Euridimonte. Arquero embaucador. Un golpeal para acabar con ellos inesperadamente. La fuerza bruta poco puede contra la astucia. Hombre, la verdad es que el arquero teniendo el arco que tengo por ahí. el Respeto de Apolo. En una región con un templo. No tenemos más arqueros, ¿no? Por ahí. Así, ah, uh. Arquero escaramuzador. Aquellos que se considera salvo para arrastrarlos a su muerte uh, Cuenta con el respeto de Zeus Vale, perfecto, pues nada Arqueros escaramuzador. vamos a por ello un herido, Euridimonte Héroe, en la ciudad radiante Mejor edificio principal de cualquier asentamiento Una unidad de disponible para reclutar Vale, edificios dañados por el terremoto en Egina Profecía de condenación, éxito Tirose pagris saqueo... ¡Buf! A ver, estoy súper perdido con el mapa. No, así. Vale. Es que de la otra forma no me ubicaba. Eh, aquí me va a entrar a romper y encima vienen los de Dardania a molestar. Puf, peor. Buf. París... Oh no, esto es gente de Héctor Esto es gente de Héctor Vale Ok, vamos a entrar aquí A romper en Atina Llegamos, sí No llegamos, tú Odio eso, que los movimientos Estén limitadísimos Uh, Corinto, vale, perfecto 140 alimentos por turno 200 por turno ¿Y este? Crecimiento, alimentos por turno Provincia, sedio Vale, vamos a meter el puerto Me gusta Uh, vamos a meter también los campos de cultivo Me parece bien Ok Además, vale, aquí no podemos viajar hasta allí. Oh, oh, oh, oh. Puf, puf, puf, puf. Es que están entrando, vienen como una pisonadora, tú. Los ejércitos troyanos. Vale, vamos a bajar con este agente. ¿Hasta aquí? ¿Podemos tratar de asesinarla? 58% de dejarlo herido. Me sirve. A tu casa. ¡A tu casa! Bien, bien, bien, bien. Los espías sí. empiezan a funcionar. Perfecto. Veneno oriental. Con esto tenemos muchísimo más daño. Me gusta. Línea de visión, vigilancia. No. Presencia asesina. Incapacitar a personajes enemigos. Regaste sufresunida tras un asesinato ejecutado con éxito. Vale, vamos a meter el veneno oriental. Vamos a meter el veneno oriental. Me gusta. Vale, y nada, entonces tenemos dos ejércitos nada más, este y el de aquí, el de Agamenón, en la zona norte Vale, podemos asediar Tebas o indicar de asediar Tebas, a ver, este señor tiene habilidades, el, vuelos de Artemisa, daño de proyectil, velocidad, equipo Podemos ponerle el arma, pero es que si le ponemos el arma no podemos asediar, vale, vamos a asediar ¡Oh! Y podemos ocuparlo directamente De calle, ocupamos Tebas nuestro Vale, maravilloso Dientes de dragón, favor de Ares por turno Ataque cuerpo a cuerpo de las unidades de espartos Vale, podemos reclutar Espartos Obvio que no vaya Vale, Tebas de momento Tiene bastantes cosas Que me gustan Vale, altar de Ares, la ciudadela Bueno, casa de guardia Y... Esto para poder reclutar tanto honderos como eh, escaramuzadores. De los famosos arqueros misénicos. Ok, vale, es un avance. ¿Qué, ¿Qué queremos reclutar aquí? Nos falta línea, pero es que no hay para reclutar línea decente. Vale, vamos a meterle a este señor el arco. Daño de proyectiles. Seguido sí, el objeto, no podemos meterle nada más, ¿no? ¿no? perfecto. Vale. Pues es que tenemos que reclutarles si no va a ser difícil. Vamos a meter milicia. Es que no le quiero meter milicia, porque es morraya. Bueno, con, los con estos asedios, teniendo en cuenta que no va a ser el ejército de Agamenón me da igual. Sí, porque, bueno, literalmente es morralla ya bajaremos hacia el sur. Ahora bien, en Epidauro. Vamos a sacar aquí un héroe. No. Euridimonte. No tenemos... Aquí, aquí, aquí. Epeo. Vale, perfecto. Vamos a reclutar a Epeo. Y a Epeo le vamos a dar un buen ejército. Un, dos, tres y cuatro. Vale, comenzamos. Este era el líder inicial. Por el predicar con el ejemplo. Sí, sí, sí, sí. De nuestra... Eh banda del garrote no vale, ok, tal y como estamos lo vamos a dejar aquí, pero la cosa está poniendo muy chunga o sea, mirad todo lo que viene por aquí hay un montón, un montón de ejércitos troyanos que vienen a por nosotros, así que veremos cómo lo tenemos para poder gestionarlo, hay que moverse y acabar esta guerra del norte absurda e ir bajando hacia el sur y establecerse fuerte aquí en, las, en esta playa de aquí dicho lo dicho